Hola chicas, buenos días, bienvenidos y bienvenida a Susurro del Papel. Hola, ¿cómo estoy? ¡Legilana! Vamos a entrar a nuestra tienda favorita, bueno, una tienda favorita. Vamos a ver qué hay, y yo enseño una vez a lo que le da. ¡Susurro del Hoy os traigo un pequeño hall de compritas de Teddy. Supongo yo que a esta altura mmm, ya lo tendréis todo más que visto, pero por si hay algo que no hayáis visto, yo os lo voy a enseñar. Parte de sticker, mira, compré estos stickers, van en 3D, parece que están pintados en pizarra, son muy bonitos, este estilo primavera, mira, este de cocina, son muy bonitos, eh. Este muy de veranito, con la ballena, la caracola, la estrella de mar, el caballito de mar. Este pues igual muy primaveral, San Valentín, Lin, Lin, Love y tal. Este otro también muy primaveral, mirad qué chulo. A ver, que os enseño más, que tengo que agacharme a coger. Mira, aquí hay otro, también muy de San Valentín, que se me ha jugado un poco, porque se me han doblado del viaje. Este, ¿qué más? A ver, de eso creo que hay otro más, que es este, que es el mismo, que lo compré dos veces. ¿Qué más? Eh, ahora os enseño, os sigo enseñando en 3D, pero ya no son estos. Mira, este, que me parece muy chulo, también muy primaveral. Este, muy de planta, muy primaveral. Y este, que es lo mismo. Son tarritos con. Bueno, con, con distintas plantas. A ver. Y este. Es que creí que era igual, pero no, no son iguales, ¿eh? Ninguno es igual. Me gustaron y, y los cogí. mira encontré estos. Que son como marcos de fotos. ¿Veis? Son como puffy. Este parece que está hecho como de encajito, este no. Y me gustó y, y cogí uno de cada. Encontré este, que también es de San Valentín, para el de enamorado, para hacer un regalo, para donar algo. Y este que también, bueno, pues aparte de que bueno trae un espejito y tal, pero mirad, trae besitos, trae corazo, las gafas de corazones... Veis, aquí hay más corazones. Esto es un imperdible con dos corazones. Me pareció que se le puede dar uso, por ejemplo, pues eso, para pa San Valentín, para un álbum, un trabajo. Mira este, también de corazón. Estos son puffy. Y son holográficos. Esto nunca lo había visto. Un euro costaban. Todos valen un euro. Este, que son transparentes y son de unicornio. Y este, que son de perrito salchicha con la huella. Mira, qué mona y los vi y dije bueno no sé si los tengo porque tengo uno muy parecido pero pero no son no son los mismos ¿eh? se cayó ay mira encontré estas cuentas que vienen también como como carbada ¿veis? y me gustó y cogí un paquetillo que costaba un euro qué más encontré volví a comprar los cines que yo tengo pero compré otra más compré dos puertas de de si sí, están completas que estaba mirando que no encontraba el pestillo mira dónde está estas dos y y estas que la encontré mira la encontré que me parece que esta también la había enseñado ya que no es nada nuevo pero yo no las tenía y cogí un par de ellas viene con todo esto, la escalera, la valla, ¿veis la valla? Lleva, lleva mmm, como pisadita en, en, en, en velcro. ¿Velcro se llama esto? En fieltro. Y veis, el pomo, la ventana. Es mona y cogido. Pero yo cuando vaya no voy a encontrar. No. Encontré. ¡Uy! Había muchos papeles, pero yo los papeles del Teddy compro poco o nada o poco, ¿veis? Pero estas flores me gustaron mucho, son muy chiquititos, ¿veis? Esto es herida, yo qué sé, a 5. ¿Veis? Este lleva foil. A ver, este que lleva un encaje. Este que lleva plumita, un foil. Este que lleva encaje. Y el último que es este. Que ni funifa pero bueno, está bien porque es neutro, ¿eh? y después te hace falta y no y no tengo me compré una caja de esta que costaba un euro que en vez de a la dura porque no es la primera vez que he comprado la otra, y cuando he abierto el S, venían rotas y como yo tengo que hacer un viaje y esto tiene que ir apretado en la maleta, y además que me gustan más y tiene para colgar y tal pues por un euro y la otra han subido a 250 pues para ellos yo me llevo esto y esto que lo gasté le traje otra porque los que yo tenía me queda uno, los gasté, ¿vale? Y entonces me compré, me compré uno. Ah, mira, pues de esta, cogido, cogí las letras estas, que yo también creo que tengo por ahí un paquete. Pero bueno, esto nunca viene más, pues cuando no nos faltan vocales, nos faltan consonantes. Así que cogí un paquetillo más, costaba un euro cogí esta que este es muchísimo más finito que esto. os dais cuenta, mira, ya lo están haciendo más finito, lo dejan a un euro pero gastan menos este ¿veis? ¿qué más? Eh, cogí esto para la shaker que son brillantitos en rosa en en, un, en transparente y este que es un azul turquesa para la shaker un euro costaba y cogí uno vamos a ver cogí estos guasi que como no tengo pues un poquito más estos guasis de fresita porque me parecieron muy monos costaban un euro traen tres de tres metros tres por tres metros cada uno lleva tres metros y cogí esto. Y cogí estos así ve Así de colores ácidos. Que llevan como. Ay, como. Como cuando compramos goma Eva y lleva, que lo toca y, y lleva la purpurina. Pues la compré en naranja y limón. Pero al llevar la purpurina, no pegan bien. ¿Veis? Este se despega. Era lo único que quedaba. Joroba. ¿Veis? Pero me gustan, ¿eh? Bueno, no importa, porque después le pongo aquí cinta de, de doble cara y, y lo pego. Y me gustaron. Y tienen textura. Buscando ideas para hacer extra. En YouTube encontré un canal. Sus papeles, sus toques y sus contras a graneles. Entre cambio regalito, tutoriales bien descritos y la amistad con sus colores de papel. ¡Ey! Ya, chicas, me compré. Esta mascarilla que me costó 2 euros, Bien, porque yo todavía me las pongo. Bueno, de hecho, el otro día fui a entrar a la farmacia y me y la mascarilla aquí. Y me dice la mujer, la mascarilla, digo aquí, y dice: Pues póngasela porque si no, yo no le puedo atender la farmacia que lleva mascarilla. Digo, ah, bueno, ¿veis? Y cogí esta que me parece, a ver, me parece mona. Esto es así, ¿veis? Y bueno, me pillé esta y me pillé que yo nunca encuentro. Yo que las cintas en el Teddy no sé buscarlas y las de papel esas con tipo europel no me gustan. Y encontré estas tres que son como de purpurina y, y terciopelo ¿ves? y cogí estas tres. Mirad, fui al, al piojito, al rastrillo de allí de, de San Fernando Y encontré de esto y me traje dos metros de cada De bolillos chiquitines, ¿eh? a mí me gustan los chiquititos Los otros también Pero creo que yo pongo más los chiquititos que los grandes Encontré, esto me lo regaló el hombre que lo tenía por ahí ya cortado Y no lo iba a vender, y me dijo toma para ti Compré dos metros de cada. Mira, este en celeste. ¿Veis? Este en, en un rosa subidito. Fusia. Este en verde. ¿Veis? Un verde oscuro. Este en rojo. Rojo, rojo, rojo. ¿Veis? Muy chulo. Oh, sí. Dos metros, ¿eh? Este en rosita bebé. Es que me regaló este. En Rosita Bebé. Y este en... A ver. Este es que me lo regaló. Y yo después compré dos metros. ¿Veis? Compré dos metros. Y después vi este que tenía mucho más. Pero ya dijo otro día. Cuando venga otra vez, ya compraré. mira qué bonito. Es súper tierna, ¿eh? Parece de bolillo de verdad la combinación en celeste y en camel compré dos metros porque no era caro eh mira qué bonito es y había un montón y ya está nada más mirar en el primar de málaga en el primar de madrid Haciendo vídeo? Entré y me compré esta mascarilla de café ¿Ve? Es una mascarilla de café Sí es exfoliante Mascarilla de goma de café Con café arábiga Que no es cualquier café, un euro Y me compré esto que es súper tierno Y es de las Super nena ¿Ve? Que Es una bolsita super nena y, y esto me costó 6 euros no barato no era es lo que otras veces valen más pero claro la super nena hay que pagar la marca mira qué bonita y además está bordada eh y es súper súper súper amorosa y ahora sí que sí ya no tengo nada más para enseñaros bueno eh, espero que os haya gustado y si es así y me queréis dar un like, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por pasaros por aquí a echarle un vistazo. Y no si os gusta no el contenido del canal, si os gusta lo que veis, muchas compras, pocos tutoriales. Esto me tengo que dar para pelo, pero es que después hago los tutoriales y la verdad es que no mmm, sé, pero tengo que empezar ya. A decir, mira, hago los tutoriales y el que quiera que lo vea y el que no, que no. Estoy deshaciendo ahora maletas y sacando cositas. Si encuentro algo más, pues los juntaré con algo y ya os lo enseñaré. Con algo cuando cuando me toque. Besos para todos. Es que estoy mirando, ¿sabes? Porque después digo, ¡ay! Esto lo he enseñado. ¡Ay! Esto lo he enseñado. Y ya, pues ya demasiado tarde. Para una cosa no voy a abrir un vídeo. Pero bueno. Que os dejo, que os cuidéis, que las que estéis terminando, mucha suerte en los exámenes y para adelante. Un beso, chao.